Amigos, estilócratas y visitantes del canal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se adquiere con el tiempo y en el camino, y con el tiempo y en el camino se hacen todas las cosas grandes de la vida, por ejemplo, los zapatos camper de los que hablaremos hoy, son mucho más que cuero en los pies. Son una, un estudio basado en la libertad. Y fue con esta idea que nació Camper en el año 1975, de la mano de Lorenzo Fluchá, con la intención de cambiar las cosas y posicionarse como una de las mejores marcas de calzado. Esta historia de Camper es fascinante porque nos demuestra innovación y valentía. Verá usted por qué. Todo empezó en 1877, cuando Antonio Fluchá, un experto zapatero conocido como Mestre, cogió sus bártulos y partió rumbo a Inglaterra para conocer de primera mano los nuevos métodos de fabricación industrial. Cuando volvió, reunió a los mejores artesanos del cuero de Inca en Mallorca y les mostró su descubrimiento. El caso es que sembró una actitud, que fue la de ser valiente e innovador y las siguientes generaciones aportaron nuevas semillas que hicieron de Camper lo que es hoy en día. Ellos sostienen que hay que hacer las cosas con calma. Camina, no corras. Y ese sigue siendo el lema de Camper. El branding de Camper tiene un peso fundamental desde los comienzos. Lorenzo Fruchat, Carlos Rolando y Joaquín Lorente querían transmitir un mensaje sincero combinando ironía y reflexión. Eligieron Camper, que significa campesino en catalán. Al principio crearon la marca jugando con el blanco y el negro, y diseñaron un llamativo material que, que acompañaba la marca para las tiendas desde donde se vendía. La identidad de Camper es el Mediterráneo, la encrucijada de culturas que se refleja en sus contradicciones y en sus virtudes, modernidad y tradición creatividad y austeridad, respeto, discreción y sencillez. El diseño ha constituido un valor añadido y les ha ayudado a dar un enfoque cultural y humano a la actividad empresarial. Pioneros y visionarios, transgresores pero con un toque clásico, lograron introducir el estilo casual en nuestro país con su camaleón R1 Camaleón, es un homenaje a la autenticidad del mundo rural inspirado por el calzado que los agricultores locales usaban hace más de un siglo. Esta línea de esencia mediterránea sigue siendo una referencia a la hora de diseñar la colección. Modelos como Twins o Pelotas, creado en 1995 y del que han vendido más de 11 millones de pares, siguen siendo un best -seller. Otro icono camper ha sido el zapato Brothers, que le dio el arranque y el éxito en un mercado complicado como Japón. Camper ha trabajado con los más prestigiosos diseñadores, desde el super conocido Mariscal a Humberto y Fernando Campana o Jaime Jaillon y Jasper Morrison. La primera colección a cargo del diseñador francés Romain Cremé, nuevo fichaje como director creativo, materializará el cambio de rumbo de la marca dentro de poco cuyos objetivos es rejuvenecer, pues cada temporada sus conceptos más icónicos se actualizan y conviven con nuevos diseños que desafían el statu quo. Desde el comienzo, la comunicación ha sido uno de los pilares corporativos. El nombre, el logo, las tiendas y las campañas de publicidad representan un discurso creativo que ha ido enriqueciéndose con los años. Al día de hoy, sigue reflejando su sentido del humor y el espíritu poco convencional que los ha caracterizado durante décadas. Estilócratas, Camper es en la actualidad la empresa más antigua del sector en España, con un crecimiento constante durante cuatro generaciones. Sus productos siguen diseñándose y desarrollándose en Inca, en el corazón de Mallorca. Cuéntanos, ¿te agradan los modelos de zapatos Camper? Déjanos tus comentarios y no olvides activar las notificaciones. Y si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta luego, Estilócratas.